y cuál fue el fin de esa cámara oculta bueno en realidad fue todo un poco raro bueno como te digo yo tenía era chica eh, yo había conocido a esta persona a marcelo lo había conocido por, por un chat de llamada mir en ese momento y bueno y tuve una relación estuvimos hablando un montón de tiempo con él pegamos buena onda y, y bueno y decidimos conocernos y, y bueno así fue él me pasó a buscar eh, Fuimos a pasear en su auto, eh, tuvimos una relación, eh, pero algo totalmente consensuado, por lo menos yo hablo por mí. Esto fue acá y... en Buenos Aires, ¿no? Eso fue en Buenos Aires, sí. Uh -huh. Ahora, todo eso pasó y, bueno, consensuado y todo, pero había una filmación. ¿Cómo, cómo se filmó eso y por qué? Sí, re... no, eso fue después, más adelante. Ah. Te cuento cómo fue. O sea, la en primera realidad, vez fue algo casual que te encontraste con él, vos todavía no eras una chica trans. Sí, exacto, yo no era una chica trans, pero bueno, como te digo, la primera vez tuvimos, eh, bueno, el encuentro, digamos, físico, porque todo lo otro había sido eh, hablando sí. con él por, por tajes en ese programa, y, y nada, y después de que tuve ese encuentro con él totalmente consensuado, eh, él desapareció, hizo bomba de humo y desapareció de todas partes, mm. no me contestó más, y yo en esa época me acuerdo que vivía con, con un amigo en una pensión, y me acuerdo que le, él sabía obviamente porque era mío mío, gay también, y, y él mandó un mensaje para, para intrusos y bueno, y después ahí empezó todo el, el lío de, de este tema de la Cámara Oculta, que después reconocí que, que, que había sido un gran error mío por, por haberme comportado así no, no, no haber pensado las te cosas. ¿Te pagaron atenazadas. para hacer la Cámara Oculta? En realidad vamos a decir que no, no, no fue dinero sí tuvo un par de canjes que en ese momento no era, no era algo común me acuerdo que me habían llevado a la peluquería después me, me dieron pasajes de, de, de, de colectivo para volver a mi ciudad porque después yo la verdad que no quería saber nada con este tema porque no quería que se entere mi familia y, y yo estaba en busca de otra cosa y, y la verdad que bueno, eso fue lo que, lo que te puedo contar que pasó conmigo ¿Cuántos uh -huh. años tenías cuando lo conociste a Marcelo? Ah, lo dijo Ah, lo dijo 18, 18, 19. Sí, 18, 19 años creo que tenía exacto. ¿Y después te arrepentiste? Sí, sí, después yo me arrepentí, después yo estuve en un reality muy conocido y, y después de que salí de ese reality, eh, bueno, me hice una entrevista en un programa que conducía Viviana Canosa uh -huh. y este tema quedó, salió al aire y, y la verdad que fue bastante fuerte para mí porque era algo que estaba bueno, como oculto para mí, y bueno, nada, y, y aproveché ese momento y, y sin saber toda esta situación que está pasando ahora, que no juzgo, porque yo la verdad que no, no, no sé lo que ha pasado, pero sí, en ese momento yo pedí disculpas, le pedí disculpas a él. ¿Pudiste hablar Sobre con él? Pedí... No, no, pude hablar solamente así, adelante de una cama, aire, con claro. él. Y... No, no, no con él, claro, al aire hablé con él y, y nada, y pedí disculpas y, y después eso quedó todo ahí, bueno, y, y pasó el tiempo.